Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. Y ahora, claro, se viene viento en popa con la conducción de Eduardo Rojo. Pero antes te vamos a dar la información del tiempo. La temperatura del agua es de 10 grados. Las olas tienen 60 centímetros de altura. Esto porque a partir de ahora salimos a navegar, ¿con quién? Con él, con Eduardo Rocco, a quien le damos la bienvenida a la tarde del Magazine. Hola Edu, ¿cómo va? Bien, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y vos cómo va? ¿Estás navegando? Viento en popa. <ríe> Qué bueno que estás viendo en popa, me encantó. <ríe> ¿Qué estamos viendo Edu? Como la figura Posaron. que bueno, esa imagen que tenés en pantalla es justamente navegación con viento en popa y la vela que ves en la proa del barco se llama spinnaker, que es la, la vela que eh, se usa para, para los vientos portantes, que se llaman viento en popa. Mirá ¿Sí? vos, tiene agujeritos. agujeritos. No, agujeritos no, la, la vela negra son, sí, son refuerzos, no son agujeritos. Ah, y esa es, esa A la oculita por favor Esa vela es la vela mayor sí. eh, La vela negra es la vela mayor Que va del palo hacia popa Y esa vela normalmente no se cambia Se usa siempre Ajá. una sola vela Y en la parte de la proa del barco De acuerdo a la intensidad del viento Y el rumbo que estás navegando Se van cambiando las velas para, para viento en popa se usa esta vela que es como un globo, como si fuera medio globo, ¿cierto? Sí. Y ahí, para... ahí, estamos viendo. Le decimos a toda la gente, porque claro, somos radio, estamos, siendo, estamos viendo, <risas> viendo, viendo, viendo, eh, que pueden entrar a través del Facebook Mix Magazine Oficial, ahí van a dar todo el, el video, ¿no? la imagen en vivo. Bueno, y, y a raíz de una pregunta de la semana pasada que me hiciste si un velero podía volcar, que en, en la náutica le llamamos tumbar, o Ajá. dar vuelta de campana. Eh, a raíz de esa conversación, eh, después me llegaron preguntas. Entonces, de acuerdo a esa inquietud, te muestro ahora en esta foto, se ve... Eh, la parte naranja debajo del casco del barco es lo que se llama quillote, que es lo que impide que el velero se tumbe o de vuelta de campana. Ese quillote naranja me encantó encima, bien de radio mix, <ríe> naranja en el fondo. Eso eh, queda en el agua, es decir, o se baja para anclar, ¿no? no. Es, es, en este caso es fijo, hay barcos que eso es móvil, que sube para que tener menos calado y sí. en este caso es fijo. Es eh, de la línea celeste que vos ves en el casco, que se sí. llama línea de flotación, sí. desde ahí para abajo esa parte va sumergida en el agua. Bien, y eso naranja entonces hace que eh, no pierda estabilidad. Claro, entonces ahí, en este, ahí, eh, por ejemplo, eh, el barco pesa 3.200 kilos y lo que está sumergido ahí en naranja que vos estás viendo pesa sí. 1.500. O sea, 50% del peso del barco está debajo. Eso es, es... Ese, esa pieza es de hierro fundido y la parte de abajo que parece un zapato es de plomo. Por eso pesa tanto. Impresionante, algo ¿Y? tan chiquitito. ¿Eh? Se ve algo tan chiquito, impresionante el peso que tiene, más que el barco. Sí, sí. Desde, ah, no, desde, la, desde la línea de flotación hasta el piso hay dos metros de altura. No, no, no. Eso que parece poquito, para que te des una idea, son dos metros de, de alto. Claro. No, no es tan está, poquito. Poquito, ¿ves? No aquí está lo ves, poquito, aquí se ve más de cerca la forma que tiene. y Este es el timón del barco, que parece como una, como una espada gruesa, es el timón del barco. Estos son los elementos que le dan estabilidad y con esto le das rumbo. Bien. Y el equipo este, porque decían cómo haces para poner el barco, sacarlo de la tierra o ponerlo... Cuando el barco está en, en el varadero, que es el lugar donde se instala para hacer reparaciones, se llama varadero, se saca con un travelift. Esta máquina eh, es la máquina que saca los barcos del agua y los traslada por tierra hasta un lugar donde se lo, eh, se lo deposita, o sea, se lo, se lo amura con, con estacas y palos, se lo acuña para que quede parado no se... El viento no lo voy, que no. Perfecto. Ahí te escuché, te escucho entrecortado. Y ahí se hacen el... eh, ver repartida. Ahí te si escucho. Puedo ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Okay. Se iba, se iba la imagen. Bueno, maravilloso esta explicación <risa> a todos los que están escuchando a través de la página, los invitamos nuevamente a que visiten el Facebook, que ahí sale en vivo, para que puedan ver estas imágenes. A veces, es, somos radio, Edu. Sí, así? sí, somos radio, por eso bueno, pero es... Eso queda, queda, por suerte, sí. eso queda. Tenemos bajo internet, me parece, sí. Edu. Y explicarlo así en un... Perdón. Tenemos eh, no te mal, tenés, este mal internet. Como que se te ah, corta, se te corta la imagen, ¿no? Se congela la imagen, no es este. Ahí, ahí estoy tratando a, re... a, ver... A, ver... A, ver... a ver si se reparó. Ahí se te congeló nuevamente, pero bueno, ahí vemos. Es, es justo la hora, viste que es todo un tema. El internet sí. ahora que todos lo usan. Hacen uso y abuso. Sí. Eh, bueno, no sé si me estás... Sí, te sí, escucho, pero se me corta un poquito. ¿eh? Yo te diría que si querés, saqués eh, cámara. Pago la cámara. A ver si, si funcionamos mejor ahí. Ahí puede ser. Ahí está ¿sí? funcionando mejor. Eh... Vemos, sí, lo que sí puedes poner una foto, puedes compartir de nuevo una foto y, y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, vamos a compartir entonces, eh, dame un segundo, que vamos a compartir la, la foto del inicio, que es la más eh, eh, la más eh, apropiada para el caso. Y, perfecto. Y bueno, Seguimos con el tema de. ¿La estás viendo ahí? Perfecto, ahí estoy viendo, no la foto de inicio, ¿eh? Es. Esa. Esa, ahí está. Perfecto, te escuchamos, Edu. Bueno, entonces eh, estábamos con la parte esta de la seguridad del barco. Los veleros eh, sí pueden tumbar, dar vuelta a campana y, y eso ocasiona que haya bastante riesgo, ¿no? que se rompa algo o que eh, las personas caigan al agua y esto genera bastante eh, problema. Normalmente no acontece esto porque eh, el, están diseñados para soportar estas cargas. Eh, cuando superamos el diseño del barco por condiciones meteorológicas adversas puede suceder de que eh, sí si, eh, el barco tumbe. Es bastante raro. ¿Estás escuchando? Ahí se cortó un poquito, sí, yo te escucho. Okay. Pero no, no, muy poquito se cortó. Se cortó. Ok, entonces estábamos. Este, el, los veleros son muy, muy, muy seguros, son muy, mucho más seguros que los barcos a motor, por este tema de que tiene sequillote que permite que el barco no se acueste o no se tumbe, y si no hay bolas muy grandes y viento arriba de 100 kilómetros por hora difícilmente pueda dar este, un vuelta a campana. Eh, los, eh, los temas de seguridad dentro de la náutica se, se tienen muy en cuenta porque eh, tanto prefectura como los diseñadores de los barcos eh, tienen muy en cuenta el tema de la seguridad. Eh, es muy difícil volver a rescatar a una persona cuando uno está navegando. Cuando hay poco viento, poca ola y el barco va a, a poca velocidad, y hay muchos tripulantes arriba del barco, no es tan complicado rescatar a alguien que se haya caído. Pero generalmente si alguien se cae al agua, es exclusivamente porque las condiciones meteorológicas no son buenas. Y en claro. estas condiciones eh, eh, es muy fácil perder de vista a la persona. Calcula que el, a la velocidad que va el barco, se cae alguien eh, en tres segundos estamos a, a 30, 40 metros. Y en esa distancia, con las olas, cuando el barco sube, probablemente la persona baje y se meta en el seno de las olas y no lo llegamos a ver. Entonces es muy riesgoso que alguien se caiga al agua y recogerla. Ni hablar de noche, si alguien claro, se caiga de imagino. noche. Eh, una duda que, que tengo a raíz de, de un video que vi de una tormenta, ¿no? De olas enormes donde tapaban barcos grandes. Sí. Eh, ¿Cómo se toma cuando hay tormenta o la ola es grande? Se, eh, ¿Cómo agarras la ola? ¿De frente o de costado? Porque esto fue una discusión al verlo. Me decían que de costado se vuelca el, el velero, ¿no? Que hay que eh, tomar la ola de frente. ¿Esto es así? Mira, si el tema es si la ola es muy grande, es porque hay mucho viento y eso hace que la ola crezca y se vuelva grande. Si hay mucho viento, tomar la ola de frente es muy difícil, porque generalmente las olas vienen del lado que viene el viento. Y los veleros, habíamos hablado que en contra del viento no pueden navegar. Claro. Correcto. Entonces, si la ola es muy grande, lo que se hace es, lo que habíamos dicho antes, eh, correr la tormenta, empezar a navegar a favor de las olas, Claro. no importa por vi. dónde veníamos que ir, sino el tema es poder superar la tormenta, entonces eh, si teníamos que ir para Mar de Plata y las olas son muy grandes, yo voy de Buenos Aires a Mar de Plata y las olas son muy grandes y no puedo llegar y no puedo estar peleando con esas olas porque el barco golpea, sube y del otro lado cuando cae, no, no baja la ola, sino cae como si fuera un piano. Porque la ola se corta y cae como de una pared. Y calcula que caer de tres metros el barco constantemente se desarma. Entonces lo que hay que hacer es navegar a favor del viento hasta que pase la tormenta. Cuando termine de pasar la tormenta, damos la vuelta y volvemos a ir para el lado que queríamos. Perfecto, me quedo ahí. Vi una, una imagen de una ola, era impresionante. El barco, obviamente, mucho más grande, ¿no? Eh, pero me quedó eso. Y lo tomaba de frente, ¿eh? El barco lo tomaba de frente. Pero sí. bueno, eh, pero un, es un barco. Si era un, si era un velero, lo estaría tomando la ola a 45 grados, 50 grados, no de frente. Bien, vamos, ¿no? Entonces me quedo con esos 45 grados. <risa> bueno, me gustó ves cómo vamos aprendiendo. No, de frente, bueno. de frente, un velero imposible, salvo que claro. es en las condiciones muy especiales, pero no. Eh, cuando puede encargar la ola de frente y después la termina bajando a 45, porque si no te vuelvo a repetir, el barco cae, no, no, no baja la ola, sino se cae de arriba la ola y golpea, Bien. entonces hay que hay que subirla si quieres de frente, si nos permite el viento subirla de frente, y al bajar se baja 45. Perfecto. Bueno, Edu, ¿algo más para el día de hoy sobre seguridad? Sí, bueno, los elementos de seguridad son unos cuantos, lo que se llevan en el barco, que son todas Muy normas que, que establece prefectura, eh, como salvavidas, chalecos inflables, bengalas, eh, equipo de comunicación, eh, arneses, eh, nosotros cuando navegamos con mal tiempo eh, llevamos lo que se llaman eh, cinturones como si fuera un cinturón de seguridad en el auto, es un arnés que va con una línea de vida, enganchado a una línea de vida que recorre todo el barco y yo puedo caminar de la popa hasta la proa, pero siempre voy a ir atado con una correa, llevo las manos libres para poder agarrarme, y, pero Llevo un arnés que está fijo a una correa que está en el barco, atada a la cubierta del barco. Entonces yo camino por el barco de un lado al otro, pero siempre estoy con un arnés. Si caigo al agua, voy a quedar colgado de ese arnés. No me voy a separar del barco. Bien. Buenísimo. Qué bueno, qué buen dato, ¿viste? Tantas cosas. La verdad hay un montón de cosas que vamos aprendiendo. Y somos un... Eh, una zona turística con mar y que bueno, esperamos el puerto náutico en breve, gracias a este programa. <risa> a viento en popa, vamos con viento en popa para, para pedir, mañana tengo una entrevista con el intendente, le voy a pedir el, el puerto náutico, Edu. Sí, ojalá. Te digo que, <risa> que el, el, nosotros eh, corremos la regata, como ya te había dicho, que se llama Buenos Aires Mar del Plata, en el mes de, normalmente es a fines de febrero o principio de marzo, y muchas veces hay mal tiempo, barcos que tienen averías, y no hay, donde, no hay un puerto. Desde claro. San Clemente del Tuyú, que, este, que habría que entrar hasta General Lavalle, que está el puerto General Lavalle, de San Clemente del Tuyú hasta eh, Mar del Plata, no hay ningún puerto donde guarecerse, si hay tormenta fuerte, no hay donde... Eh, si el barco tiene una avería, se complica mucho porque no hay donde, donde meterse. Claro. Habilitate cámara, por favor, así nos vemos. A ver si ya lo resolvimos. Con gusto. Ahí está, si sí te vemos. Ahí. Puede ser, que Ahí. la conexión se haya repuesto. Bueno, Ahí está. bueno eh, Edu, maravilloso. Eh. Nos vamos en viento en popa, vamos a pedirle esto al Intendente por todos los que navegan, que es tan importante, los que vienen de Buenos Aires, que pasan por Mar del Plata, y que también puedan tener un puerto para poder bajar acá en nuestra ciudad de Pinamar. Y te digo más, mucha gente que ahora se va a veranear eh, normalmente a Punta del Este, se iría a Pinamar, no pueden ir a Pinamar y se van a Punta del Este porque generalmente mucha gente tiene barcos, tiene cruceros, y no hay dónde donde ir, entonces se van claro. a se van todos a punta del este, porque en, en, en la costa argentina, salvo Mar del Plata, eh, no, hay, no hay otro puerto. Sí, es algo que está pendiente, siempre estuvo ahí por hacerse, pero bueno, sabemos que se necesita mucha plata, tal vez no es el año, pero lo vamos a intentar, por lo menos el no yo le digo, ¿eh? Yo mañana le digo, le digo, mirá que Eduardo de Bierto en Popa me dice que no tiene cómo bajar a Pinamá, así que, que él va, viaja en velero. Vamos y, a ver qué. Y decirle aparte que desde el coaching nunca es el momento apropiado, así que las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Tal cual. El momento apropiado no se <ríe> nunca. Vamos a buscar gente que lo quiera hacer. sino. Bueno, Edu, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes y nos estamos viendo la semana que viene. Así es, chao, grande. Que disfruten del día. Gracias. Así pasó eh, Eduardo Roco por Viento en Popa, acá en la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde, en minutos nada más. Se viene Laura Domínguez con arroba joven. Qué movidita está en la tarde, estamos viendo en Popa, nos lleva el viento. A 45, eh, 35 kilómetros por hora en zona de playa, me faltó decir el viento, así que creo que llegamos a buen puerto Ya venimos.